Mi balcón, rosa de cristal frente al caso en el río del horizonte naufraga cuatro vientos, nido de águilas de acero, de alas inmóviles y vientres sonoros. Tarde de domingo, cuando se hoga el sol en el río fantástico, he aquí los grandes pájaros sonoros, rondel de gaviotas, sobre un mar lejano. En la costa ilusora hay un faro, la torre radiotelegráfica, he aquí los grandes pájaros sonoros que se elevan, se persiguen y se abaten, sobre las lejanas horas imaginarias. Tornan a alzarse triunfales como cónderes altivos, trepidan los vientres locos en una embriaguez. De energía, canto bárbaro de las fuerzas dominadas. Un pájaro soberbio rasga el cristal del poniente en un bol al sol y de pronto aletea, gira y cae. Temblamos como si la tierra lo hubiera removido en una sacudida sísmica. Un pájaro yace inerte y roto sobre la tierra, cara al sol, el corazón del pájaro muerto de una estrella caída y opaca. El río del horizonte que se había teñido de sangre se desbordó por los cielos. A Totonilco, Febreiro, Terra vermella Laranchas, As Ágaves, Nas Encostas, Están en Terza Parada, Van, Nun roncel Poirento, Por Mor de Salvala y Alma, para San Juan, Os peregrinos, Y e por Na Praza, Hay, Los Loureiros de Indias, Concello de Chachalacas.